Eh, mucho gusto, me llamo Wendy Lizeth Ramos, eh, tengo 21 años y pues vivo en la Ciudad de Bogotá, nacida de Bogotá y vivo en Cantelaria La Nueva. ¿Qué cuento de mí? Que soy bailarina profesional de salsa, ¿qué más cositas así de mí. Vivo con mi hija y mi esposo y creo que eso es lo más bonito que puedo tener en mi familia. ¿verdad? Mi hija, mi hija tiene 3 años, se llama, se llama Sara Michelle Ramos. Le gusta mucho bailar, le gusta mucho correr, molestar. Pero es lo mejor que hace y pues mi esposo es bailarín, músico y pues es un artista genial y pues está ahora en la universidad.